Si no queremos que la intolerancia y la violencia política arrasen con el consenso democrático que hemos construido todos desde 1983 a la fecha, debemos contextualizar lo ocurrido anoche contra la vicepresidenta Cristina Kirchner. No es inocente ni gratuita la legitimación de discursos extremos. De llamados a la agresión, de planteos que niegan legitimidad democrática del adversario político. Nadie es individualmente responsable por las acciones de otros, pero quienes se dieron minutos de aire a los discursos de odio deberán reflexionar sobre cómo han colaborado para que lleguemos hasta esta situación. está conmovido impactado por lo ocurrido incluyendo a millones que no simpatizan con Cristina ni con el peronismo en honor a todos nuestros compatriotas es que hacemos este llamamiento a la unidad nacional pero no a cualquier precio El odio, el odio afuera.